Llegó el momento que a nuestros oyentes más le gusta, que es cuando nosotros recomendamos algo que estuvimos viendo en la semana. Tienes uno contundente, arranco yo no, que el mío no es sencillito. Mi militancia sí, Yo tengo un... una militancia acá y la voy a seguir a rajatabla. Hasta el vas a terminar día. haciendo abrir una cuenta en TikTok. Obviamente. Voy a tener que después explicar que me convenciste vos. O peor, me voy a transformar en TikToker y cuando empiece a hacer cosas que no me van a quedar bien hacerlas, te voy a echar la culpa. Pero bueno, voy a una cosa mucho más analógica, que voy a recomendar un libro que estoy leyendo. Se llama El Profesor y el Loco, es de Simón Winchester, y es una especie de. es un libro viejo, tiene ya un par de décadas, lo encontré de casualidad en esas mesas de saldo, donde se acumulan algunos pequeños tesoros en, en algunas librerías de este lugar, de todos los lugares, y eh, es una historia real, recreada mediante una exhaustiva investigación que hace justamente Simón Wichester, que es periodista, tuvo muchos años trabajando en The Guardian, autor de varios libros, y el tipo se zambulló en un montón de viejísimos archivos y hemerotecas, y cuestiones, este, archivos de conventos, para mm, redescubrir una historia que va entre 1600 y pico y llega hasta 1920, que tiene que ver con la construcción de un diccionario inglés, Inglaterra no tenía diccionario, el idioma inglés tuvo muchos años sin tener diccionario, y había grandes este, cuando ya había, estaba la Real Academia acá, en, en, en lo que tenía que ver con la lengua española, con la lengua italiana, incluso antes de que se constituyera Italia como país. Había una cuestión con el idioma inglés que nunca se ponía de acuerdo en constituir sí. su gran diccionario. Es lo que tiene Inglaterra, con, Inglaterra no tiene constitución. Claro, son... Inglaterra este... tiene como un compendio de leyes donde una ley va anulando otra, en caso, pero no tiene una constitución como... Tenemos acá, como tiene. La cultura así, viste, que, que ha ido a los bifes, conquista, roba, todo, y después para sistematizar habrá tiempo. Entonces, eh, bueno, en lo que tiene que ver con la, la aventura de escribir este gran diccionario, el diccionario de Oxford, que tardaron como 70 años en hacerlo. Eh, se, diá, se da una relación entre quien coordina el diccionario y un colaborador anónimo. Reclutaron millones de personas que se pusieron a colaborar con el diccionario. Repartían, la gente tenía que elegir, porque el diccionario no solo tenía que ver con el significado de las palabras, sino con el origen de las palabras. Se propusieron rastrear cuál era el primer registro escrito de cada palabra del idioma inglés. Entonces, le pedían a la gente que lea viejos tratados del 1600 y en cuanto veía que aparecía una palabra, la detectara, y bueno, resulta que resultó que uno de los principales colaboradores de ese diccionario fue un, ingles, un norteamericano que estaba eh, condenado por un asesinato en un asilo de lunáticos, que así le llaman. El profesor lo va a ver, hay registros de la entrevista entre eh, el colaborador este, con problemas mentales, que resulta ser un genio, y el coordinador del diccionario, y ese bueno, desarrollo toda una trama que no voy a spoilear, Por que favor. es la reconstrucción de una historia real, y que a mí al menos este, me ha resultado muy interesante, ni idea cómo decir que consigan el libro, tal vez en Mercado Libre, tal vez en otra mesa de saldo, pero Simón Wichester, el profesor y el loco, sé que hubo un proyecto... De hacer una película que la tomó Luc Besson, que creo que finalmente no se concretó, pero una historia muy interesante, la que, la que refleja esta, no esta novela, esta especie de, de reconstrucción histórica de no ficción, y que es mi, recom mi recomendado para este fin de semana. ¿Te puedo decir dónde comprarlo? Ah, mirá, ahí Y en la página web del amigo Galperín. Es. Sí también estuvo hablando del, de la reforma laboral. Me dieron, y todas me dieron unas ganas de que me despidan después de leer a Galperín. Bueno, ahí lo pueden conseguir. Disfrutar hay, la incertidumbre. Sí, hay dos libros, según veo acá, precios muy dispares, ¿no? Uno 700 pesos y otro 6.000, los dos usados. Así que vayan buscando, calculo que en librería... lo mismo, no pues, se preocupen. El, el, sí, Cuentan claro. la misma historia. En librerías también se va, se va a poder conseguir, teniendo en cuenta que está ahí en la página web de nuestro amigo valperín Muchas gracias, Pablo, por este recomendado. Ahora, um, sigo yo. Y como siempre les digo, amigos y amigas, TikTok es una red social que tiene un algoritmo muy bueno, que nos muestra cosas que necesitamos, y que, como hablábamos hace un rato con el videojuego Juom no solo se encuentran cosas no sin sentido y que no nos hacen pensar Y que no nos enseñan cosas y que no son educativas Sino también hay cosas que nos sirven La semana pasada les contaba sobre una cuenta de recetas sobre, Les he contado sobre um, otras que recorren la ciudad y nos van contando datos interesantes Les recomendé una cuenta de filosofía para seguir Y hoy llegó el turno de un que vieron que en TikTok no sabes mucho de la gente, sino se prioriza el contenido que publica esa persona que da trucos y novedades sobre tecnología y sobre celulares, específicamente sobre celulares por ejemplo eh, como las nuevas actualizaciones de WhatsApp, cómo mostrar si estás en línea o no estás en línea, que ahora se puede ocultar eh, cuáles son los últimos celulares que salieron al mercado, y te los muestra, y te muestra qué hacen y cuáles son las diferencias con otras cosas, te da tips, consejos para optimizar el uso de tu celular que no tenías, cómo hacer, por ejemplo, para evitar que, si te, que te roben el celular y que lo pongan en modo avión o no lo apaguen, que tenés que ponerle clave, o sea que sí o sí tengas que poner la clave para desbloquear el celular, y ese, ese tipo de cuestiones. Estamos viendo en nuestro canal de YouTube algunas alguno de los, de los videos que publica en esta cuenta que yo les recomiendo que sigan porque mmm, tiene muchos truquitos sobre cómo, cómo hacer más fácil nuestra vida diaria usando ¿Truquitos? las tecnologías y los celulares así que les recomiendo hasta ahora no dije cómo se llama arroba seba urban seba j urban mejor de tu vida digital dice tiene una página web también para que lo puedan seguir tiene Casi 2 millones de seguidores, 1,8 millones de seguidores, así que um, ese es mi recomendado del día para que sigan viendo, informándose, además de ver 1.500 videos, porque todo esto de, de Cristina y de, de toda la, la espera en, ahí en su casa de recoleta también estuvo en TikTok, como todo lo que pasa en nuestro país, que está en TikTok. Y esta semana quiero contarles, Manu, Pablo, que a un nuevo adepto de la comunidad rezado de TikTok. Again. ¿Claudio? No. Eh, Sofía estaría ya. Sofía ya tiene TikTok. Sí. No lo usa mucho, pero tiene. Y no, ¿quién? ¿Misaías? No. Isaías también tiene, no? También tiene. Eh... ¿El Chapa, Darío? ¿El Chapa? ¿El Chapa? Ajá. Eh, me mandó un mensaje esta semana y me puso, entré al mundo de TikTok y no puedo parar. Entonces yo dije, gracias gracias por tanto, me enseñan que el mundo no está tan perdido, que ustedes, ustedes para mí, yo les recomiendo que, um, les vendría muy bien tener TikTok a ustedes. No, no. no vas a parar hasta que lo hagamos, así que tal vez podamos acortar Estoy tiempo. Y... En un momento... Pedirle a alguien pues, que maneje hace. una cuenta fake con nuestro nombre, y, y ya está, y cumplimos pero ustedes saben que una vez que entran no van a poder parar, porque además TikTok tiene una particularidad con respecto a las otras redes, que no, no se aplica para mí a la gente mucho más joven que la abuso es decir, en, en, un, en un pibe de entre 14 y 18 años que usa TikTok no se aplica, pero sí creo de más adelante que los videos son largos, duran de uno a tres minutos, punto, para que le guste a Pablo Andonini. Entonces, no los podés mirar, por ejemplo, mientras haces otra cosa no puedes estar pasando historias o sea, como cuando pasas uh -huh. historias te tenés que sentar y te tenés que tomar tu tiempo para ver los videos estás dando todos argumentos tenés... para no hacerlo no, te estoy dando argumentos para que lo hagas porque a vos esas cosas te, te interesan estoy buscando argumentos que te convoquen sí, pero, entonces vos, por ejemplo, antes de ir a dormir o en un rato libre que, que tengas te pones a mirar TikToks es como en vez de mirar una serie mirás TikToks y no, pero si tengo ese tiempo veo una serie o una película sería lo ideal. Y, pero también aprendes muchísimo en TikTok y de cosas muy variadas. Yo creo que bueno. yo creo que les va, les va a hacer muy bien. Por lo pronto nos llevamos la recomendación de Seba Jurban. <risa> eh, ¿Cuál es la diferencia entre un truquito y un tip? Me quiero sacar esa duda. Que mmm, no, no hay mucha diferencia. En realidad, en realidad, el truco debería ser algo que te haga evitar una cosa. Por ejemplo, eh, bueno, estoy metido en un terreno que no sé la diferencia. <risa> Para la semana un que tip viene. es como una recomendación. Okay. Un tip es un consejo. Es, che, ¿querés saber cómo limpiar este mate? Yo te digo cómo. El truco, se truco es cómo llevar un buen mate. Sería. Bueno. Hola señora, hola señor, aquí llegó el despertador Hola señora, hola señor, aquí llegó el despertador Una noticia, una canción Bueno, lo que estamos escuchando ahora, digamos, y tomando por ahí como excusa este aniversario de eh, un nuevo día de la radiofonía, eh, esta es la cortina de un programa, a mi juicio creo que es el mejor programa que escuché, lo escuché poco porque era chico, yo iba a la escuela, era la mañana y era, este, pero este, estoy hablando de Radio Bangkok en la primer rock and pop, hoy rock and pop, es, nada tiene que ver con lo que fue. Por ahí en sus inicios a mediados de los 80, principios de los 90 y para de contar, pero era un, un programa que de alguna manera rompió mucho, mucho de, de cómo se hace radio hoy, herida ¿no? de, de, de lo que fue aquello. O sea, esta cuestión de meter efectos, creo que fue el, el programa que lo hacían además eh, de maneras eh, ultra rudimentarias, no porque era con casi. No, no sé cómo, cómo lo haría, lo de meter la, la voz de incluso el detrás de cámara o el detrás de pecera que empezara este, a entrar en, al aire, eh, que bueno, un programa que lo comandaba Lalo Mir, junto a Bobby Flores, eh, Douglas Vinci, que Douglas Vinci terminó siendo como el rolo puente de Lalo Mir, un tipo que no, no ha hecho otras cosas por, eh, por fuera, pero que ahí empezó un montón de gente que después, este, iba a ser que yo el ruso Verea, creo que estaba ahí con... En, en Rock and Pop, Las Locas en Radio Bangkok, de, de Las Locas como tu madre, que fue después un grupo del, del Under, del Paracultural, a principios de los 90 también este, aparecían ahí, y hay un podcast, eh, que es el podcast de, del sitio rock.com.ar, rock.com.ar es como una gran base de datos, como el Internet Movie Database del Rock Nacional, y tiene una sección de podcast donde uno de ellos está dedicado... Eh, justamente a este programa, eh, se llama Aquí Radio Bangkok, el documental, lo encuentran bueno en cualquier plataforma, entiendo que está, yo lo escucho en Spotify porque me place, pero entiendo que debe estar medio en, en cualquier plataforma de podcast, donde bueno, tiene este, las voces de algunos de los protagonistas, tiene material de... Ah, no, espera ahí, ya voy a hacer un dos por uno. A ver porque en algún aniversario, no sé si del programa o, o en algún aniversario de la radio, eh, Página 12 había sacado dos eh, CDs con fragmentos de los programas, con este, los, los tres conductores del, de Radio Bangkok hablando en aquel entonces, esto fue comido en principios de siglo, digamos, eh, 2002, 2003 debe haber salido, que son ellos recordando algunos momentos, y grabaciones completas, que eso debe estar, esto, esto está subido, buscan como Radio Bangkok los archivos, y están ahí, ahí tienen sketch completos, eh, además de parte de la historia, además de escuchar, digamos, para eh, Radio Bangkok, aquí Radio Bangkok, las cintas ocultas, eh, eso lo buscan en YouTube, están subidos los, estos dos CD's, y eh, Radio aquí Radio Bangkok, el documental, eso lo buscan en plataformas de, este, de, de podcast, que bueno, es este es interesante escucharlo hoy porque hay, salvo algunas cuestiones de algunos sketches que tenía que ver con eh, cuestiones muy de la época, había uno que era este, división entel tel, que era, era como una parodia. de, de Divisiones sí, Era sí. una parodia a División Miami, que yo no sé si ustedes, Isaías, conoces División Miami. Robertina, conoces División Miami. Sí. Cricket, Doc, el teniente Castillos, digo, todo esto no bueno, no. Entel, ¿saben lo que es? El... No, no, ese pásenlo porque no lo van a entender, pues muy, muy, muy. De, de la época, pero después hay otros sketches que vos los escuchás hoy y eh, se bancan este, bastante bien escucharlos hoy, así que repito Radio Banco las cintas ocultas en YouTube y aquí Radio Banco el documental en plataformas de podcast eh, bueno para saber un poco de qué se trató, y que repito, creo que marcó un modo de hacer radio que todavía hoy este, sigue vigente. Altísima recomendación para el día de la radio, la que nos has traído. ¿eh? Me voy a dedicar este fin de semana, me voy a los brazos. ¿De TikTok? De radio Bangkok. ¿De TikTok? Vamos a ver. Bangkok, TikTok, son parecidos. Estos han sido los recomendados de esta semana de este equipo.